Aquí grabando el video sobre stack Bueno, la estructura stack es una estructura para listar y organizar datos Valga la redundancia En esta los datos son organizados de manera que parecen una pila O bueno, una clase de estructura piramidal o como una torre En la cual el dato que vamos a escoger va a ser el primer dato y luego este va a estar por encima de todos los demás entonces siempre que vayamos a buscar un dato vamos por el primero aunque también podemos ir y buscar el último si lo codificamos de cierta manera en este caso tenemos uno aquí tenemos una visualización de un sistema stack dentro de este buen juego primero que todo si una lista está vacía esta va a buscar meterlo en, la, en el último punto de, de la estructura en este caso tenemos una lista de tamaño 6 Pero como la lista está vacía Lo que va a hacer va a ser ir buscando y buscando y buscando Hasta que encuentre la punta o el o el valor más o el valor más alto de toda la lista En este caso no hay ninguno así que lo manda directamente a la posición 1 Como veremos en este momento Si sí, es uno de estos amigos Pero no va a hacer nada pronto va a salir nuestro amigo por allá y va a ir cayendo, Ven, ahí está 1, 2, 3 4 y 5 y ahora que está en la posición 1 cuando pongamos a otro, este va a caer en la posición 2 como podrán ver, porque ahora la lista es de tamaño 1, no tamaño 0, así que el, tam, el, el, el objeto más alto es 1 entonces el siguiente que agreguemos lo va a agregar justo encima, como una pila Ahora veremos cómo aparece nuestro amigo allá arriba. Bueno, eso fue un error. Eso no debió haber pasado. Listo. Eso debería resolver el problema. Como veremos ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Perdonen, hay errores Ya debería funcionar. intentémoslo desde cero. Como la lista está en cero. El objeto que enviemos no va a ser puesto en la posición 6, 5, 4, 3, ni 2. Sino directamente en la posición 1. Cuando llegue hasta allá. Eso es. Sí, eso soluciona el problema tú que estás haciendo como verán va a aparecer un amiguito ya y va a quedar aquí en la posición 2 Ahora pongamos a nuestro tercer amiguito, el cual ahora va a quedar en la posición 3 y si seguimos agregando va a llegar hasta que llega el máximo 6 pero va poniéndolos apilándolos uno por uno en este tipo de estructura podemos borrar el valor más alto y seguir agregando uno nuevo y luego borramos el más alto y, y ponemos uno nuevo en este sistema como tal no podemos hacer esto por pues es demasiado complicado para hacerlo Pero como ven, el sistema va apilando uno por uno hasta llegar a la cima. No podemos editar los valores del medio, podemos editar el, de, el último y el primero, pero no los del medio. Y son apilados uno por uno. Este sistema se podría hacer al revés, donde se incluye desde abajo y se va empujando hacia arriba, pero armamos este. Podemos vaciar todo esto Todo el sistema Y volver a agregar nuevos Como vi, vieron hace un rato Cuando hubo el error Y pues yo no pude editarlo Este va a quedar en la posición 5 Lo que acabamos de agregar ahí Ahí está. y aquí podemos agregar otro vamos a poner esto aquí para que no salga volando como el anterior, como vieron y van a ver que va a quedar aquí, en esta pila Bueno, hay un pequeño error ahí. Eso se puede arreglar, pero. Ah, bueno. Parece que esto no está funcionando muy bien. Listo, eso resuelve el problema. Y bueno, ya quedan 6. La lista está máxima. Si queremos, podemos vaciarla de esta manera. Removemos todos estos valores de acá. Y todos nuestros amigos deberían ser vaciados. Bueno. Parece ser que no se quieren ir. Pero eso sería una pila. Gracias por ver. Nos vemos, tío.